Bienvenidos a un nuevo episodio de Yuna y Rono Ella es Yuna Él es Rono Y hoy les presentamos Excusas Gamers Malos Perdedores Todos tenemos ese tipo conmigo que siempre pone excusas a la hora de perder en algún videojuego Hoy vamos a ver cuáles son esas típicas excusas Y qué mejor para empezar con esta lista que la clásica excusa utilizada por el 99% de los videojugadores El Lack ¡Ah, el lag, el lag! Otra de las típicas excusas que ponen los gamers cuando pierden es la siguiente. ¡Ja! ¡Le gané! Yo por si sí no está jugando en serio. No es necesario mostrarte el 100% de mi poder. La siguiente excusa es utilizada por algunos mancos que tienen tal vez algunos días lejos de su persona. Niños, aquí tome con vos. Ah, tome. Ay, pero por si hace día no jugaba. Ja. Otra de las típicas excusas es: Mi amorcito, venga a comer. Mami, ya voy, estoy jugando. Póngale pausa, póngale pausa, venga. Mami, que esto es en línea, no se puede. Uy, ya perdí, es su culpa. Vale, mami, sorry, vale, fue mi mamá que me distrajo. La siguiente excusa solo es válida para gente que vive en zonas templadas. ¡Mae, qué fácil le gané! ¡Mae, es que estoy frío todavía! ¡Mae, pero esta es la partida número 20! No. En un mundo donde hay tantas versiones de videojuegos, la gente se puede aprovechar de eso. ¡No, no, no, no! no. ¡Dame! ¡Mae, qué fácil si esto fuera Mario Kart 64, fijos y le gano Eso me lo dijo en los otros 7 Marios Un ejemplo más es el típico amigo que dice no estarse tomando las cosas en serio Ay, Aguante, aguante Qué fácil es en serio ganarle a usted Es que esto yo no lo juego competitivo Yo lo juego solo porque quiero los pokémones Todos tenemos un amigo que utiliza ¿Cómo es culpa? Mae, a su derecha Vean, le están disparando Le están disparando Ya la mataron Ay, May, otra pero vez. es que se me resbaló el dedo No vio Entre estas personas que juegan con los codos El temperamento también juega un papel importante Y la sacamos Tome Mae, usted sí es sucio Qué asco me O sea, siempre hace la misma mierda ¡Tocata! Y por último Nunca falla usted sí es malo. No soy malo, es que estoy aprendiendo. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. No olviden además contarnos si se les ocurre alguna otra excusa que ponen sus amigos. Y etiquetar a su amigo. Noop. Y recuerden, como no se olviden darle like, suscribirse, activar la campanita, porque. Sure. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.